Esta la camiseta está siendo bien pesado, yo estoy usando ella para escalar. hace tres días, como ustedes pueden ver, ficó casi preta porque la corda comienza a ficar muy sucia, ahí cuando enrolo la corda, comienza eh, a ficar toda sujeira de corda en la camiseta, eso es normal, eh, por eso que uso manga comprida, porque si no, ficaría toda esa sujeira en la mi piel. E agora vou fazer um outro teste que eu acho muito importante numa viagem como essa. Eu vou lavar ela só com sabão eh, de coco e água gelada, que é o que tem. Eh, às vezes pode ser num rio, do lado de um rio, você pega num balde e lava. Como nesse camping aqui tem uma pia para lavar, eu vou lavar aqui só com água gelada e, e sabão branco. Y espero que esa sujeira que tenía ahora consiga salir. Como falei hoy de mañana, y a lavar a la camiseta. Ustedes vieron que está bien suja. La daba muy fácil. Yo no conseguí filmar lavando. Después voy a ver si consigo pegar algunas imágenes. más a sujeira sai muy fácil. Es solo es fregar con un poco de sabón. Y que la sujeira muy rápido. La camiseta salió muy bien no teste de la em en una situación extrema. Incluso estaba ventando tanto, cuando yo pendurei ella, ella cayó na la teja y la sujeira no grudó nuevamente. Solo sacudi un um poco la camiseta, ustedes pueden ver, está bien limpio. Hey Patagonia estamos finalizando los testes de la blusa Active Fresh de Purple. Usamos un modelo masculino y un modelo femenino. Eh, como mostré algunos días atrás, lana buitrera, la blusa, fue bien suya después de algunos días de escalada. La ven a mano con agua fría, eh, fue otra vez como nova. En media fue así, yo usé tres días sin lavar, lavaba solo con agua o a veces con sabón de coco, siempre con agua helada, siempre a mano, porque aquí no tiene lavadora. Y está, ella ficaba suya manchada con sujeira de corda y esas cosas, mas nunca quedó con cheiro, ni con eh, moleada demais. É, às vezes eu usava porque tinha uma jaqueta por cima e a gente estava fazendo trekking, mas ela seca muito rápido, evapora o suor muito rápido. É, a gente gostou muito das camisetas dos dois modelos. É, foram usadas por pessoas bem diferentes, o suor do homem é, às vezes é diferente da mulher, mas as duas camisetas responderam muito bem. E é isso, passou muito bem o teste. Agora é só fazer as malas para voltar para o Brasil.